Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esperamos que muy, muy, muy bien. Qué gusto poder estar con todos ustedes y seguramente todos los que están aquí o muchos de los que están aquí están muy, pero muy, pero muy felices. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hemos ganado el día de hoy. Todos han podido probar el algoritmo trabajando en piloto totalmente automático, y muchos de ustedes el día de hoy han tenido ganancias. Entonces, se siente muy bonito poder estar juntos en este momento y saber que muchos, muchos, muchos de nosotros tuvimos ganancias superiores a un 3% hasta el momento. La verdad es que me siento muy contento. Muy, muy contento porque ahora ya no soy el único loco que está acá diciendo que le ha ido muy bien con este algoritmo. Ahora somos un grupo donde muchos de nosotros han generado ingresos el día de hoy. Así es que muy buenas noches a todos. Muy, muy buenas noches. Me gustaría presentarme contigo. Soy Emanuel Hernández. Y bueno, el día de hoy no tengo mi cámara encendida porque andamos corriendo, hemos tenido un día tan ajetreado, tan, tan, tan, pero tan ocupado, porque son tantas las personas alrededor del mundo que están siendo parte de este extraordinario proyecto. Así es que en esta ocasión me toca por acá ir manejando, sin embargo, bueno, eh, vamos a, a poder platicar con todos ustedes acerca de lo fantástico que nos está yendo el día de hoy. Y bueno, para comenzar, para comenzar, sí me dicen que mande el, el, el link de la Liga de la Mañana por ahí. Eh, nuestro amigo Antonio nos lo va a compartir y tan pronto él nos lo comparta, con muchísimo gusto, se los haremos llegar. Lo que pasa es de que el día de hoy, terminando ese Zoom, desde ahí, literalmente, eh, ni, ni tiempo de comer hemos tenido, la verdad. Pero bueno, vale la pena, vale la pena estar haciendo este sacrificio y esfuerzo por, por este gran equipo. Y bueno, eh, pues quisiera comentarles, quisiera compartirle uh, Quiero compartirles algo. Eh, bueno, yo no puedo ponerle sonido mientras manejo. Pero bueno, les voy a compartir el radio por lo menos, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a comenzar. Les cuento que para todos los nuevos que están hoy acá, les cuento que estamos trabajando con una compañía que tiene un software 100% automatizado. Y que no se malinterprete porque el software no necesariamente es un robot, ¿ok? No es un bot que nos da señales para hacer operaciones. No, el sistema del cual vamos a hablarles en esta ocasión es un sistema que está siendo operado por un grupo de profesionales que trabajan directamente en el mercado de Forex. El mercado de Forex se compone de la siguiente manera. El mercado de Forex es un mercado mundial y es el mercado en el cual se concentran todas las divisas del mundo. En el mercado de Forex, en ese mercado es en el cual podemos encontrar, por ejemplo, las divisas como el euro, el dólar, el yen, eh, la libra esterlina, entre otras monedas. Los eh, operadores que son expertos que con los cuales estamos trabajando operan en el mercado de Forex, pero también operan en el mercado de binarias. Ahora, muy, muy importante lo que voy a comentar a continuación, lo que hace el algoritmo precisamente es ayudar a todas las personas a que sin importar el lugar en donde ellos decidan poner su inversión, el algoritmo opera ese dinero. Esto no es un fondo de inversión, tampoco es un fondo que promete rentabilidades. Este es un sistema de trading automatizado. Ok que trabaja en piloto automático, que no es un robot, ¿ok? Porque por ahí de pronto les genera este tipo de dudas. Ahora les comparto. ¿Por qué decimos que es un servicio algorítmico 100% automatizado? Funciona de la siguiente manera. Los operadores, que son master traders, que por cierto, el día de hoy se encuentran en el lugar número uno del ranking, ¿ok? Se encuentra en el lugar número uno, es decir, no son cualquier persona. Permítanme decirles que estos operadores lo que hacen, el trabajo que ellos hacen es, hacen un análisis, eh, obviamente fundamental, y un análisis técnico, y ellos con esto entran en diversas operaciones. Esas son operaciones intradía, y esas operaciones intradía se copian no nada más en brokers de Forex, Okay. Se copian en brokers de Forex y tú eliges cuál es el broker que quieres trabajar y también se copian en brokers de opciones binarias. En el mundo del brokeraje, en el tema de Forex, se copian obviamente para ganar pips y en el mundo de las opciones binarias se copian para ganar por tiempo. Entonces les pongo un ejemplo para aquellos que tienen conocimiento del tema del trading. Funciona de la siguiente manera. Imagínate que se está operando sobre una moneda que es GBP USD. Estamos hablando que es libre esterlina versus dólar estadounidense. Funciona de la siguiente manera: lo que hacen ellos es hacer el análisis previo, como ya lo comenté. Y según el análisis, ellos entran en las operativas. Entonces, lo que hace que el algoritmo sea tan exitoso es que sin importar el broker en el cual tú tienes tu dinero, se convierte en ese momento ya sea divisa o ya sea binaria. Esto es lo que nos hace únicos. Ahora, permíteme comentarte más. ¿Qué es un broker? Un broker es como un banco virtual digital. ¿Por qué digo como? Porque no es como tal un banco eh, virtual. Es, es realmente un intermediario entre tú y la bolsa de valores, en este caso, o la bolsa de Wall Street. ¿ok? O la bolsa de Nueva York o la bolsa de Asia, según sea el caso. Entonces, mira lo que pasa y mira cómo funciona. Funciona entonces de la siguiente manera. Tú decides en dónde poner tu dinero a trabajar. Nadie puede robar tu dinero. Tu dinero está en tu control en todo momento. Eso es lo que hace que este sea el mejor proyecto del mundo. Porque aquí nadie jamás puede robar tu dinero. Funciona también de una manera extraordinaria. Para todos aquellos que incluso no tienen capitales grandes para invertir, no necesitas grandes capitales. Puedes incluso comenzar con capitales desde 100 dólares. Y por más pequeños que sean esos capitales, el algoritmo tiene la facultad de convertir según sea tu capacidad y límites. Por supuesto, siempre haciendo una gestión de riesgo, cuidando tu patrimonio. Y cuidando las operaciones. Este sistema está tan avanzado y sistematizado que está generando ingresos entre el 1% y el 5% todos los días. De hecho, las personas que están aquí, muchas de las personas que están aquí hoy en esta reunión, el día de hoy experimentaron ganancias superiores al 3% por cada 100 dólares de inversión. Este sistema es para todos. No necesitas ser un experto. El sistema funciona en piloto automático. Lo único que tienes que hacer es poner tu dinero en tu banco digital o broker. Tú lo vas a seleccionar. Ok, tú lo escoges. Nosotros no te vamos a decir cuál es el broker que tú debes de utilizar, porque la idea es que tú pongas tu dinero en donde tú te sientas seguro. Ok. Tú eliges el broker porque el algoritmo funciona con cualquier broker que sea compatible. En el caso de Forex, siempre y cuando el broker maneje MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que maneje los pares que en este caso el equipo de profesionales utiliza y por supuesto también que maneje el programa de gestión de riesgo en el tema. De las opciones binarias se está utilizando un programa que se, o dos brokers que se llaman Binary.com y el otro se llama IQ Option. Si no te gusta uno, puedes utilizar el otro. Si no te gustan los dos, puedes utilizar el broker de tu elección en el mercado de Forex. Imagínate generar, porque ese 3% del cual yo te estoy hablando, se generó de las 6 de la tarde a las 7 de la tarde. En una hora experimentamos un 3% de ganancias sobre nuestro capital. En tan solo una hora. Nadie de nosotros hizo nada. Lo único que hicimos fue conectar nuestro banco digital con el software o token de la compañía. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que en promedio... La compañía hará que tu cuenta crezca entre un 1 y 5% diario y que al final de la semana tengas un profit mínimo de un 25%. Lo interesante es que el 50% de las ganancias serán 100% para ti y el otro 50% será en este caso para quien está operando tu cuenta. En este caso, la compañía y los Master Traders. Ese 50% se reparte en un plan de compensación que es muy novedoso y bondadoso. Ese plan de compensación permite que puedas generar un 16% en promedio por las inversiones de las personas que tú refieres al programa. Lo mejor de todo es que este no es un sistema piramidal y tampoco es un sistema Ponzi. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí no es necesario invitar a nadie para ganar dinero. Cuando decimos que no es necesario invitar a los demás para ganar dinero, nos referimos a que el dinero está en todo momento en tu control. Nos referimos a que la única persona que tiene la posibilidad de ingresar capital o retirar capital, eres tú mismo. En este pro, pro, eh, programa nadie podrá robarte jamás tu dinero. Y algo que a mí me encanta siempre compartir con las personas es que entre más compartas este software automatizado, más dinero llega a tu bolsillo. Entonces, eh, además la compañía maneja un plan de carrera. ¿Cómo funciona este plan de carrera? De la siguiente manera. Entre más grande es tu organización, la compañía va generando rangos de momentum. Funciona de la siguiente forma. Si tú tienes 2000 puntos en tu equipo, la compañía te otorga el rango de bronce y entonces te da un premio de 100 dólares cash. Cuando tú tienes 2250 puntos. La compañía te da el rango de plata cuando y entonces ahí te dan unos Airpods para que vayas manejando y escuchando el Zoom o para que puedas ir hablando por teléfono o incluso dando una capacitación o conferencia desde cualquier punto digital. También con 15 mil puntos en promedio te harás el rango de oro y con um, 70 mil puntos... Eh, perdón, 30 mil puntos, te haces el rango de platino. En el rango de oro te dan mil dólares cash y en el rango de platino se te regala un iPhone última generación. En el rango de diamante lo puedes hacer con 70 mil puntos y se te dará una laptop, ¿ok? Eh, MacBook. También puedes hacer el rango de Blue Diamond y vas a ganar 10 mil dólares cash y por Black Diamond. Vas a ganar un auto de 50 mil dólares. Ahora, muy importante. Y este tema, por favor, quiero que lo tomen muy en cuenta. Ustedes van a tener el control en todo momento del dinero que sus cuentas están generando. No tienes que hacer nada adicional de manera semanal. Tú personalmente eres quien comparte las comisiones con la compañía. La compañía en ningún momento puede robarte tu dinero. Yo siempre le digo a las personas, es más fácil que tú le robes a la compañía a que la compañía te robe a ti. ¿Por qué? Porque el dinero estará operándose en tu cuenta. Las ganancias estarán en tu cuenta. Entonces eres tú el que al final de la semana le paga al empleado. En este caso tu empleado será la compañía. Este programa, este sistema es para todas las personas y no tienen que tener ningún tipo de experiencia previa para poder utilizar este software o algoritmo. Lo único de verdad que tienes que hacer es confiar obviamente en el broker en el cual tú vas a poner tu dinero a operar y permitir que el software haga el resto. ¿Ok? Entonces, pues bueno, me gustaría saber si hubiera preguntas. Con muchísimo gusto yo puedo ayudarles a responder algunas de ellas. Eh, voy a voy a leer. Voy a leer algunas de las preguntas que tienen aquí en el chat. De favor, los que gusten que les contestemos alguna pregunta, favor de escribirla en el chat. Ok, me dicen um, del ranking en donde a qué nivel mundial eh, Latinoamérica lo puedes ver, mi querido Bogart. Lo puedes ver directamente en IQ Option. De hecho, te podemos compartir la imagen con mucho gusto. Aldo me dice no están pasando nada en la pantalla. Por ahí me por ahí Toño me, me iba a estar ayudando. La verdad es que yo vengo manejando. Sin embargo, obviamente eh, Toño por ahí me estaba, eh, me iba a estar apoyando con la parte del PDF. Honestamente no, no voy viendo este, la presentación. Eh, me dice bogar me parece un poco informal presentar de esta manera. Mira bogar lo que pasa es de que te invitamos a que te unas todos los días. De lunes a jueves a las 8 de la noche estamos dando las presentaciones. Sin embargo, estuvimos hoy todo el día dando Zooms y te cuento, digo, no estás para saberlo, pero ya que me están juzgando, me gustaría compartirles. Acaban de atropellar a mi cuñado, entonces vengo al hospital a traerle una silla de ruedas eh, porque lo acaban de operar. Entonces lo acaban de atropellar, digo, no estoy para darles este tipo de explicaciones, pero nada más digo, para que no, no crean, también nosotros tenemos vida, ¿verdad? Y también nosotros de pronto tenemos familia y también de pronto nuestra familia. Pues tiene problemas, y de pronto, de, de pronto también nuestra familia, este, pues tiene, tiene temas, ¿no? Como estos. Entonces te pido una disculpa, Bogart, por presentarte de manera informal esta presentación. Discúlpame, te invito a que el día de mañana te puedas unir eh, a, nuestra, a nuestra presentación, Bogart, y que el día de mañana, perdón, mañana no, mañana es ya Nochebuena, ¿verdad? Hasta el día lunes, pero te invito, Bogart, a que te unas de verdad, y que si de verdad quieres escucharlo de manera formal, pues te unas a una de nuestras salas de Zoom y con muchísimo gusto, Bogart, te lo vamos a compartir de la manera en la cual tú te lo mereces. En esta ocasión, sí, de verdad, te pido una disculpa, pero bueno, la familia es primero y por ahí no hubo nadie que me pudiera cubrir hoy en el Zoom. Así es que preferí hacerlo, aunque fuera de manera informal, para que los que sí puedan y gusten eh, entenderlo y valorarlo, pues ojalá que, que les pueda servir. Eh, o, ojalá que el día, de, el día de lunes te puedas conectar y que los demás se puedan, este, pues, por favor, conectar, ¿vale? Eh, por ahí me dicen, ¿quién podría apoyar? Dice, no me, no me dejó, dice, poner el token. Bueno, este por ahí tenemos un video, eh, por ahí nuestro amigo Toño me lo va a enviar eh, para podérselos reenviar, ¿sale? Eh, ¿Qué días? Me dicen, ¿qué días hábiles hay operaciones? Bueno, se está operando por ahí en el mercado de, en el mercado de Asia. Eh, las tardes y se está operando en el mercado de Londres por la madrugada y en el mercado de Nueva York no todos los días, entonces de pronto eh, pues obviamente depende mucho del trader y de su operativa, me dicen los que somos nuevos también podemos probar algoritmos sí, claro que sí An Aldo, claro que sí lo puedes probar totalmente gratis el día de hoy Aldo hice un, una capacitación en la mañana y eh, por ahí está el video los líderes lo traen yo la verdad es que no lo tengo, pero por favor mándenmelo para reenviárselos a los demás, eh, por favor ahí apóyenme los líderes para reenviarlo con los demás y que todo el mundo pueda ver esta capacitación de hoy en la mañana, ¿les parece? Este, ojalá, ojalá que que nos lo puedan compartir, por favor, ¿vale? Este, gracias Sergio, gracias. Sí, sí, sí, sí. de hecho todo todo el día estuvimos ahí dando Zoomes, de hecho estuvimos por ahí con con muchos de ustedes. ¿Vale? Me dicen las opciones para hacer depósitos. Bueno, ese, ese ya está ahí grabado en el Zoom, las opciones para hacer los depósitos. Y bueno, pues con mucho gusto. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Hola, Manuel. Dice, ya he estado este, en los otros Zoom. Este, ok, les vamos a mandar el video, ¿vale? Les vamos a mandar el diner, el video, ok? Para que todos lo puedan ver. Me dicen del tema de RIP, les cuento, el tema de RIP funciona exactamente igual, funciona exactamente igual que, que Binary.com, este, eh, binary nada más que en unos países se llama Binary.com y en algunos países se llama Derip, pero es la misma compañía. Entonces, por ahí los que estén teniendo problemas, lo único que tienen que hacer, yo les invito a que si están teniendo problemas, porque a mí en mi país no me permite verlo igual que a ustedes. Entonces, yo lo que les invito es que ahí en el chat de Binary tienen un chat 24 horas. Entonces, ahí en el chat, ustedes le pueden poner a la persona que les atienda que por favor les apoye, ¿ok? Que por favor les apoye para que ellos eh, les digan exactamente cómo hacerlo en su país. Ahora, vean esto, aunque te registres en, en Deriv, tú puedes entrar a binary.com con el mismo registro en Deriv. O sea, si en tu país te tienes que registrar en Deriv, nada más eso es para el registro, pero con el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en Deriv. Con ese mismo tú puedes acceder, en este caso, a binary.com. Entonces, vayan a binary y con esa misma información, ustedes van a poder hacer lo que yo hice en el video. De todos modos, miren, en este momento se me está complicando. Desgraciadamente, digo, no, no son las fechas eh, para que te atropellen a un familiar, ¿verdad? Desgraciadamente, y, y menos pues que, que lo tengan que operar de urgencia. Sin embargo, este... Yo voy a hacer todo lo posible y por ahí le pido a los líderes que me echen la mano, que me apoyen, los líderes que puedan, pues para, para con sus líderes, ustedes hacer lo propio también, que, que me apoyen ahí con la parte del trabajo para que entre todos podamos capacitar eh, a, a la gente. no Digo, de alguna manera ustedes ya entendieron lo, lo básico del broker. Eh, la verdad es que yo, igual que ustedes, eh, también estoy eh, utilizando el mismo broker. Entonces, lo que podríamos estar haciendo o lo que yo les solicito es que entre todos, cada quien haga su propia capacitación con su grupo. O sea, ayudemos a ayudemos en este caso a los a los nuestros, cada quien a los propios para que nadie se pierda. Por ahí, si tú ya pudiste entrar al tuyo, por favor, ayuda a los tuyos para que también ellos ya se puedan conectar, para que también puedan, pues también ellos pues tener las mismas las mismas ganancias, no que, que nosotros lo estamos teniendo. De hecho, aquí miren Luis Alberto compartió el video de YouTube en donde está todo. Eh, Luis Alberto, los, Luis Alberto lo, lo compartió, ¿vale? Y bueno, este, por ahí, por ahí ya tenemos aquí en el zoom la grabación. Eh, yo el día de mañana eh, les puedo apoyar con mucho gusto. Eh, por ahí podemos buscar un horario para hacer un zoom y ayudarles a los que están teniendo problemas, ¿vale? Pero por ahí los líderes que ya traen organizaciones y que sí se pudieron conectar, ayúdenme con sus propias, eh, con sus propias personas. Para entre todos hacerlo más rápido. ¿Les parece? El día de mañana, si gustan, en la mañana, este, nada más asegúrenme si sí pueden. Podemos hacer un, podemos hacer un Zoom para apoyarles a todos los que, a los que no pudieron conectarse con el algoritmo. Les puedo ayudar con mucho gusto. ¿ok? Y, este, y vemos la posibilidad de, de resolverles o de volverles a explicar cómo se hace la conexión. ¿Sale y vale? De todos modos, ahí apóyenme. Los líderes con esa parte y el día de mañana, si todo sale bien en la mañana, buscamos el tiempo para que todos puedan conectarse, en este caso, a Derif y a Binary.com. ¿Okay? Entonces, eh, yo por acá eh, tengo conocimiento que hubo 74 o 75 personas que sí pudieron conectarse de manera correcta en lo que es Binary.com y en lo que es Um, el, el algoritmo. Entonces esas 74 personas sí pudieron, esas 54 personas sí pudieron eh, copiar. Entonces ojalá que el día de mañana los que no pudieron eh, les ayudamos con mucho gusto para que pues también puedan estar teniendo los resultados que nosotros estamos teniendo. Ok, entonces pues nada, amigos, líderes, personas, a todos los que están dentro de, de la sala, les pido una disculpa por haber hecho la presentación de manera informal. Por haberlo hecho de esta manera. Ustedes saben que siempre pongo mi cámara y que siempre y que siempre les pongo la presentación. Sin embargo, bueno, en esta ocasión, pues es una emergencia y de verdad que se me se me complicaron las cosas. Eh, sin embargo, bueno, por ahí, ojalá que ojalá que todos ustedes de pronto me puedan estar apoyando. Todos eh, o queremos muchos presentadores para que no siempre esté la misma persona dando la, la, la presentación. Y yo sé que pronto, pronto, pronto todos ustedes con su liderazgo. Vamos a poder ayudar a muchísima gente alrededor del mundo. Cuídense mucho. Les mandamos por ahí la... Oh, bueno, nada más para darles la buena noticia de que técnicamente ya está lista también la oficina virtual. Por ahí nada más están haciendo... Están haciendo nada más una, un acomodo en el tema de las licencias porque traían un precio eh, un poquito más elevado. Entonces ya nada más están acomodando el tema de las licencias. Y acomodando el tema de las licencias, este, pues ya va a estar todo listo. Lo que pasa es que los precios de las licencias no estaban en dólares, estaban en reales. Entonces ya se está acomodando todo para que se ponga en dólares todo lo de las licencias. Y bueno, ya con eso eh, ya vamos a poder eh, darles el link para que se puedan inscribir. Yo espero que esto pueda pasar el día de mañana. Si por algo no alcanzamos mañana, pues es Nochebuena. Disfruten su Navidad y pues el lunes se las estaríamos pasando. De todos modos, vamos a hacer hasta lo imposible para que quede esto el día de mañana. Y bueno, los que ya están conectados, pues aprovechen sus ganancias, disfrútenlas. Y me da mucho gusto leer aquí gente que de pronto está poniendo que sí pudo ya tener ganancias en piloto automático. Qué felicidad me da que ya también ustedes están siendo parte de estos beneficios. Saludos a todos. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Y el día de mañana por ahí vamos a hacer otro Zoom para ayudarles a resolver las preguntas a los que no pudieron enlazarse el día de hoy. ¿Vale? Saludos, cuídense mucho. Cuídense mucho. Bye.